Hola, no es una falla en tu celular, soy Anonymous. Mucho se ha venido hablando sobre gran estreno de Harto Chocolate. ¿Quién será el nuevo conductor y los panelistas de la tercera temporada? Nosotros hemos intervenido sus cámaras y lo que verán y escucharán a continuación los sorprenderá. Y tú que te has reunido con la gente de Harto Chocolate, no dices ni pincho. ¡Por eso digo! ¡Por eso digo! ¿Qué tal co-? Oh, ¡No, huevón! ¡Me llaman! ¡Porque saben que soy el mejor piojoso. ¡A mí también me, me llamaron! llaman, hijo de puta! ¡Me llaman! ¡Yo no los llamo! ¡A mí me llamaron también, boludo! Ah, yo te he votado, dicho que te vayas, que te, te, te vayas ¡A me llamaron! ¡A mí me llamaron! Yo, yo cuando digo, yo... ¿Quién está ahí? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Ah, bueno, o sea, me han votado sin que yo me reúna. ¿Qué, es, qué, o sea, es información valiosa. Vas a saber cuando entre yo quiénes van a estar en mi programa. Sería bueno. Vas me, a ver quiénes van a estar en mi programa. Me imagino, me imagino. Vas a ver quiénes van a estar en mi programa. ¡En mi programa! Harto Chocolate. Gran estreno. Sábado 26 de marzo.